gente de youtube, ¿cómo están? bueno, este es mi primer video en youtube eh, y no va a ser muy largo, es una pequeña introducción y darme a conocer y dar a conocer lo que haré en este canal, bueno primero y principal voy a grabar hasta ahora solo minecraft y haré, trataré de hacer lo mayor posible eh, haré, quiero hacer mapas survival eh, de aventura y bueno, y grabaré algunas partidas en los juegos del hambre y una partida online con un amigo que se llama ah, perdóname, primero que todo mi nombre es Martín eh, pero me llamo... mi nombre del personaje es MaxiTid Did. Eh, bueno, eh, vivo en Argentina ya hace 5 años soy de nacionalidad chilena pero la verdad tengo doble nacionalidad porque padre es argentino. Bueno, eh, este bueno, mañana espero grabar mi. subir mi primer video cuando survivan eh, voy a empezar una serie survival. Y espero subirlo mañana, ya. Y espero. bueno, si sí, el video le va a dar con un poco de lag, pero es porque mi máquina tiene lag, porque no es una buena computadora, espero aum poder aumentarle la RAM, ya que es una notebook. Tiene solo 2 de RAM, pero he leído y buscado en internet y puedo aumentarle hasta 8 de RAM bueno, eso fue todo, espero no haberlos aburrido y que haya sido bueno este minuto eh, algo muy interesante no fue, pero es algo para darme a conocer, para que sepan quién soy y qué empezaré a hacer, y bueno, espero que recibir likes y suscripciones y porque eso me va a alentar mucho a seguir jugando seguir grabando videos eh, bueno, eso fue todo, espero no molestar no los quiero molestar más y nos vemos mañana, espero que les haya gustado mucho adiós